Hola, buscadores. Me han vuelto a preguntar sobre los tránsitos y por qué no los explico. Hay una buena cantidad de astrólogos que se dedican a poner en las redes explicaciones sobre cómo nos afectan los tránsitos, cómo nos van a afectar, qué va a pasar, que si el tránsito de Saturno en tal signo, que si la cuadratura Sol-Luna, por ejemplo... Te hablan de muchos tránsitos y a partir de ahí hacen predicciones. A ver, en primer lugar, ya sabéis, lo he explicado bastantes veces, o pues ya deberíais saber, que tenemos libre albedrío, que los planetas no nos obligan a movernos de determinada manera, o sea, no va a pasar algo porque los planetas estén de una manera o de otra. ¿Pueden influenciarnos? Sí, sí, sí, lo hacen, evidentemente, pero su influencia es eso, una influencia, no un destino. Marcado. Eso de entrada. Por lo tanto, cuando alguien te dice en tu carta o natal o la carta anual o lo que sea, que a ti te va a pasar tal cosa, puedes ponerte a reír a carcajadas en su cara, porque eso no necesariamente es así. Va a pasar eso. En todo caso, debería decirte: podría pasarte eso si sigues exactamente igual con esa manera de ser. Digamos que tu manera de ser provoca situaciones y esas situaciones van a pasar, pero pueden evitarse. Eso es lo primero. Por lo tanto, eso de estar pendiente de que si los tránsitos me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, en realidad es programarte para que te pase eso. No sé si lo sabéis, pero nuestra mente es capaz de conseguir milagros. O sea, conseguir desde curarnos, a veces pasa, las curaciones espontáneas de cosas muy graves, puede pasar, no digo que pase siempre, pero la mente es capaz de hacerlo, la propia mente, el inconsciente pero también cosas buenas, provocarnos, como que tengas más abundancia si tú te lo crees, si tú te programas con eso, ¿no? esas programaciones. Cuando un tarotista, un astrólogo te predice algo, si te lo crees, eso seguro va a pasar, aunque se equivoque. Bien, por lo tanto, mmm, no es muy bueno ir mirando uh, qué me va a pasar, porque en realidad lo que estás haciendo es, dime lo que voy a provocar. ¿vale? y como tú te lo crees si te lo crees, claro, pues va a pasar, bueno, eso por un lado, pero incluso dejando esto que tiene una parte más filosófica y de crecimiento personal ¿no? los tránsitos tienen un problema importante bueno, hay dos cosas a tener en cuenta en ellos para interpretarlos, yo los interpreto en una carta natal, perdón, en una carta anual, cuando alguien me pregunta cómo están mis energías movidas, qué es lo que se va a mover en un próximo tiempo, en el próximo año o el otro, da igual, uh, pero con mm, dos salvedades. La primera, a ver, dando por supuesto que los tránsitos son los planetas que se van moviendo, ¿eh? o sea, eso te puedo decirlo para los que no sepáis nada de la astrología, se llama tránsito a la transición, el transitar, pasar por, la carta de los car de los planetas, de todos los planetas, puesto que tú tienes una carta natal que es la foto fija de cuando naciste, de cómo estaban los planetas cuando naciste. Entonces ahí están fijos, evidentemente, eso es, es de un momento en concreto del tiempo, cuando tú naciste, y eso marca tu personalidad, indica cómo eres. Vale, muy bien. Pero los planetas no se quedan quietos, siguen moviéndose, van dando vueltas por todo, por todo el Zodíaco, ¿verdad? Todos los planetas siguen moviéndose. Al moverse, van pasando por lo que llamamos puntos sensibles, los puntos de tu carta natal. Donde tú tenías el Sol, por ejemplo, yo tengo el Sol en 25 grados 56 minutos de acuario. Vale, Pues cuando un planeta pasa por ahí en tránsito, transitando... Me activa ese Sol, pero lo activa según la cualidad del planeta que me lo activa. Por poner un ejemplo sencillo, cuando pasa Mercurio por encima de mi Sol, en mi mente, que es el Sol, sale más la necesidad de comunicarse, de hablar, de pensar, de aprender, todo lo que tenga que ver con Mercurio. ¿Qué pasa a la Luna? Pues las emociones se activan, en este caso sobre el Sol. Por lo tanto, mi mente va a pensar en cosas emocionales. ¿Qué pasa el Júpiter? Pues mi mente va a pensar en cómo disfrutar de la vida, etcétera. Se activan según el planeta que haya debajo, es el que se activa, y según el planeta que pasa por encima es lo que se activa, la manera en que se activa. ¿Vale? Pero hay planetas muy lentos, Plutón, uh, Neptuno, Urano que pasan muy lentamente por encima de ese sitio, de ese sol, por ejemplo, entonces eh, su efecto durará mientras esté pasando por encima. Eso lo veis lógico, supongo. Por lo tanto, si un planeta va a estar ahí encima, que si dos meses, tres meses, un año... En caso de, de Plutón puede tardar hasta tres años pasando por ahí porque se vuelve retrógrado, tira para atrás, vuelve para adelante, vuelve para atrás y finalmente desaparece. Eh, eso puede durar hasta tres años. Imagínate que alguien te dice, idiota, y se va, y desaparece de tu vida. Te afectará poco, ¿verdad? Pero si tienes a alguien que vive contigo y que te va diciendo idiota cada hora, <risa> durante tres años me parece que te va a marcar mucho, ¿entendéis? Un planeta de, lento, de los que tardan mucho en pasar por un sitio, afecta mucho. Pero la luna, que tarda 28 días en dar la vuelta, ¿no? pasa menos de una hora, pasa muy rápidamente por encima de ese sol o del planeta que sea. ¿vale? Es un tránsito súper rápido. Por lo tanto, su efecto es como lo que he dicho al principio. Alguien que pasa por la calle te dice, idiota, te quedarás pensando por qué me lo ha dicho. pero Dudo que, a menos que seas de piel muy fina, no te va a afectar, ¿vale? Pues lo mismo pasa con todos los que son planetas rápidos. O sea, el Sol se considera un planeta rápido porque está en cada grado del zodíaco un día, como mucho, ¿vale? Su efecto, el que sea, al activar algo de tu carta natal, dura un día. No afecta mucho, realmente. La luna, menos, esta dura horas. Mercurio y Venus son parecidos al sol en cuanto a velocidad. ¿eh? Van muy rápidos también, duran, nada, un día como mucho, dos quizás, depende de, de cómo estén, si se vuelve retrógrado también, pero vamos. Son cambios de estado de ánimo que todos habéis vivido en vuestra vida. Hay momentos en que no sabes por qué, pero estás alegre. Y otros en los que también no sabes por qué y estás o triste o enfadado o algo. Y al cabo de un rato eso se te pasa. Esos estados de ánimo son los efectos de los tránsitos rápidos, de planetas rápidos. ¿Tú quieres saber o irte enterando de mañana vas a tener un poco de buen estado de ánimo bueno y pasado mañana va a llover en, tu, en las nubes de tu mente? Vas a estar un poco triste. ¿De verdad quieres saber eso? ¿Te sirve de algo? Porque encima no va a dejar marca, ¿eh? Simplemente va a pasar un estado de ánimo triste, por ejemplo, y al cabo de unas horas vas a volver a estar alegre y se acabó. Y ya no vas a notarlo más. No tienen realmente importancia alguna los tránsitos rápidos, los tránsitos de planetas rápidos. El, el más el claro ejemplo, más, el más claro es el de la Luna. Que la Luna, le te, te digo, pasa muy rápidamente, pero que encima cada mes pasa por todos los planetas de tu carta, porque da la vuelta entera. Con lo cual, tienes efectos de estado de ánimo hacia arriba y hacia abajo, como mínimo, de todos tus, tus tu, tu historia personal, cada mes, durante un ratito. Vale. Si tú eres alguien que no controlas tu vida, no usas tu libre albedrío, sino que te dejas llevar por lo que te ocurre, lo que sientes inmediatamente, te va a afectar un poco, porque durante ese mes... Te va a ir subiendo y bajando, subiendo y bajando, el estado de ánimo y tú vas a parecer una veleta de cara a los demás. Porque no se sabrá por qué, pero un día estás alegre, el otro triste, etcétera. Hay personas que son así, claro, pero es que no han intentado controlarse, no han intentado usar el libre albedrío y su voluntad para decir, vale, sí, tengo un estado de ánimo triste, pero yo tengo que seguir viviendo y sigo viviendo y ya está. Y lo mismo con alegre, etcétera, ¿vale? Eso en cuanto a los planetas rápidos. Luego están los que llamamos planetas lentos, en el sentido de que tardan mucho tiempo en dar la vuelta y, por lo tanto, tardan, pasan por un sitio durante bastante tiempo. Entonces, sí, sería como algo de eso que he dicho, que cada día alguien te está machacando o, o regalándote cosas. ¿eh? Puede ser bueno, puede ser malo, en ese sentido. <ríe> vale, estos planetas lentos afectan más. Claro que sí. Porque a partir de Saturno, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, estos cuatro, son suficientemente lentos como para que te dejen una marca. Si el Saturno está pasando por encima de tu Sol, justo por encima de tu Sol, y ahí se está demorando dos, tres meses, como Saturno lo vives como una limitación, te sentirás limitado en tu personalidad durante esos dos, tres meses o el tiempo que sea. Que tampoco son años, ¿eh? El Saturno, pero bueno, dos, tres meses puede que te llegue a afectar. Entonces, vale, marcará un tiempo, una época en la que te puedes sentir eso, limitado, frenado, un poco triste. Vale. A partir de ahí, pues uh, Urano ya tarda más, son, son más meses. Uh, Neptuno todavía más. Y Plutón, como he comentado, puedes llegar a tardar tres años que te va haciendo efecto y machacando, ¿vale? Sobre el Sol en este caso. Estos tendrían sentido. De, mira, estos son los que yo miro en una carta anual. ¿vale? Pero, pero, primero, hay algo que parece que algunos astrólogos no, no, no han entendido, y es de que los planetas para ti, ¿vale? Para ti siempre harán efecto según cómo están en tu carta natal. Si tú tienes el Saturno bien situado, no vamos a entrar en detalles porque no terminaríamos nunca, ya bastante largo va a ser ese vídeo, pero si tienes a Saturno bien situado, que está bien alegre para que nos entendamos fácilmente, en tu carta natal, ese Saturno arrastrará durante toda tu vida esa manera de ser. Por lo tanto, cuando pase ese Saturno encima de tu Sol, a mí me ha pasado, yo tengo el Saturno con muy buen aspecto, con el Sol precisamente, lo que se llama un sextil, y todo está muy bien ahí, Cuando, cada vez que Saturno pasa por encima de mi Sol, sí que noto una ralentización, ¿vale?, de mis movimientos, pero nada negativo. No vivo nunca nada negativo con ese Saturno. En cambio, alguien que tiene una cuadratura, una tensión entre el Sol y Saturno, cada vez que Saturno pasa por encima del Sol, lo cual pasa una vez cada 29-30 años, o sea, que tampoco es que sea muy a menudo, pero bueno... Por encima, por ejemplo, pues lo nota horrible. Porque ya de nacimiento ese Saturno está enfadado. Su Saturno interno, no el externo, el interno. El Saturno interno, que en la carta natal es el que está marcado con una cuadratura, tiene mala leche, para que nos entendamos. Y cuando pasa por encima de tu Sol o de otros planetas, da igual, pues te los va marcando con esa manera de ser de cabreo que lleva encima. A ti te afectará muchísimo a esa persona que tiene esa cuadratura. Esa, ese tránsito y, en cambio, a mí, por ejemplo, este en concreto, lo noto muy poco. Y no lo noto como algo negativo, sino como un... Uh, no corras! Descansa un poco, relájate. Algo así. No es algo que pueda decir malo y, evidentemente, no me marca épocas importantes. Y eso vale con todos los tránsitos. O sea, cuando un astrólogo te dice... Es que, lo que sé, Saturno está en Aries. Todos los Aries van a tener un momento, una época dura, difícil, frenada, limitada. Está haciendo el gilipollas, lo siento, porque no es cierto, ¿vale? Si primero, en tu carta natal, ahí, eh, Saturno en Acuario, vale, pues en Acuario tú no tienes ningún planeta, el Saturno cuando pase por ahí, tú no lo vas a casi notar. Solo lo notarás si ahí tienes un planeta, ¿sí? o el ascendente, un planeta, algo que marque el Nodo Norte, alguna cosa que marque importante, algún elemento astrológico en tu carta natal. Entonces, cuando pase por ahí, activará eso, y por lo tanto, eh, bueno, vas a pasar algo. Si no hay planetas, el efecto es genérico. Saturno en Acuario, pues tra Trabaja sobre las energías acuarianas en general de todo el mundo. Pero si no tienes un planeta, no lo vas prácticamente ni a notar. Eso primero. Y si encima tu carta natal, Saturno, estuviera bien, ahí no te va a hacer tampoco ningún daño. No te va a molestar, no lo vas a vivir como ellos te dicen, porque como gusta mucho el morbo, ¿eh? y toda la gente está buscando en los vídeos cuanto más eh, morbo mejor, pues te hablan solo de lo negativo. Y todos los planetas, todos. Tienen su parte positiva. De hecho, no tienen ninguna parte negativa. La parte negativa la ponemos nosotros al reaccionar negativamente a esa energía que conste. Pero bueno, dando por supuesto de que ese Saturno tiene algo negativo, pues a ti no te va a afectar. Solo te afectará si tienes un planeta que de nacimiento está mal con ese Saturno o ese Saturno está mal. ¿Vale? Solo te afectan según eso. Y eso es algo muy personal, según tu carta. Por lo tanto, cuando se predice algo respecto a los planetas, cuando pasan por un, un tránsito, por ejemplo, cuando se habla de una cuadratura que va a haber entre Marte y Sol, cada año hay ¿vale? Hay cuatro, cada año hay cuatro, para todo el mundo me refiero, porque pasa cuatro veces en cuadratura, el Sol con el Marte. Vale, pues a ti. No te va a afectar para nada, por mucho que se diga, a menos que tú tengas esa cuadratura de nacimiento y encima coincida con que esa cuadratura pasa en el, en, encima de uno de, de, de, de tus planetas de la carta natal. Por lo tanto, cuando dicen el mundo va a pasar no sé qué porque hay esa cuadratura Sol-Marte, ¿el mundo? ¿Qué mundo? A algunos del mundo, evidentemente si somos 8.000 si millones prácticamente en el mundo, habrá muchos que tendrán la cuadratura Sol-Marte por lo tanto a esos se les afectará pero al resto no, y esos no son todo el mundo, ni la mitad, ni una tercera parte, ni nada, es un tanto pequeño por ciento muy pequeño de personas que tendrán ese mismo aspecto ¿vale? por eso no es no sirve de nada mirar eso si sí hay una salvedad de que los planetas lentos y ya no incluyo el Saturno pero bueno, vale, podríamos incluir Saturno pero sobre todo Urano, Neptuno y Plutón que tardan mucho tiempo en pasar por un signo eh, el signo de lo que sea el signo ahora que se habla tanto de Plutón que ha estado desde el 2008 hasta este año en Capricornio todas las energías de Capricornio los Capricornios, vale, sí, pero muchos de nosotros tenemos planetas en Capricornio, aunque no seamos Capricornio. Yo soy Acuario, pero tengo la Luna y Marte en Capricornio. Y otros tienen el ascendente Capricornio y otros un planeta. Todos los que tengamos algo de Capricornio. Plutón nos ha ido transformando, claro, a nosotros, pero en general solo se va a notar bastante importante en el momento en que Plutón pasa por encima de esos planetas, ¿Mm? A mí me hizo efecto hace como cuatro o cinco años, porque yo tengo la Luna y Marte al principio de Capricornio, con lo cual el efecto es al principio cuando pasó por ahí. Luego me ha dejado bastante tranquilo. Yo no he notado prácticamente ningún cambio importante respecto a eso. Y como yo, pues todos, la gente en general. Simplemente, aunque no haya planetas, el hecho de pasar un, uno de estos planetas lentos por un signo, las energías de ese signo que afecten a la humanidad en general... Por ejemplo, Capricornio es, son las estructuras sociales, las instituciones sociales, los gobiernos, las diputaciones, los ayuntamientos, la universidad, todo lo que sea instituciones grandes, instituciones sociales, establecidas, sólidas, han sido transformadas, están siendo transformadas todavía, ¿vale? hasta que Plutón salga de aquí. En general, y eso lo podemos ver en, la, en el mundo... Pero no en algo en concreto y no se puede predecir nada, simplemente eso. Sí, están cambiando las instituciones sociales y eso pues creo que nos podemos arreglar. Cuando pase al signo de, Capri, de Acuario, cambiará, transformará, empezará a transformar a todos los acuarios y los que tengan algo de acuario y luego todo lo que tiene que ver con la sociedad en la parte social de las energías de acuario. ¿Y quién dice eso? Pues Urano, Neptuno, Plutón son los que marcan cambios sociales. Eso sí es cierto. Pero son, no son cambios que van a pasar ahora. Van pasando. Y cada signo pues, trae, trae sus propios cambios y sus propias historias. Ahí sí se puede ver un poco la historia de la humanidad. Y digo un poco porque al ser 8.000 millones, cada persona reacciona personalmente, no a lo, de, a lo general. Vale? Entonces, ¿qué es lo que sirve? ¿De qué sirve hablar de los tránsitos? Pues por eso yo no hablo de los tránsitos y bueno, sí, una vez al año suelo hacerlo. Va a decir, pues este año tenemos a Urano, Neptuno y Plutón en tal sitio y esto es más o menos así, etcétera, pero no a nivel personal, sino a nivel general, muy así por encima, y todos los demás tránsitos, hay que patinar de ellos, no hay que hacerles caso para nada. Que a ti personalmente te puede afectar, claro, pero eso es la única manera de saberlo viendo tu carta anual, viendo tu carta natal, los tránsitos, cómo están pasando, etcétera. Es un estudio. No se puede decir, ah, mira, es que como Marte está en Tauro y tú eres Tauro, pues vas a tener más, más fuerza, más no sé qué. qué? No, hombre, no. ¿Entendéis? Solo sirven los tránsitos de los planetas lentos y según tu carta natal, comparándolas. De otra manera, todas las predicciones que se hacen son. Especulación. ¿Que alguna aciertan Sí, claro. Si vas diciendo, alguna acertarás. Pero vamos, no es así. No es útil para nadie. Por eso, si a ir, si alguien vuelve a preguntarme, le enviaré a este vídeo. No interpreto los tránsitos así en general y no, uso, no hago predicciones de la humanidad. Predicciones a largo plazo. Y en general, pues sí, pero no por, no por los tránsitos, sino por la evolución humana que está pasando. Y eso tiene que ver con el esoterismo y no con la astrología. Bueno, espero que os haya sido útil. Como siempre, si hay alguna pregunta, alguna duda, ponédmela en los comentarios. Y, o habladlo conmigo en los grupos de Telegram que tengo. Y intentaré aclarar si hay esa duda. Hasta la próxima.